Sí, vamos a conectar directamente con Fernando Cocho, analista geoestratégico y especialista en inteligencia. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, aquí. Eh, la primera pregunta es evidente. ¿Esto ha sido una declaración de guerra del sátrapa de Rabat a España ante la debilidad de Sánchez? No, no es una declaración de guerra, es una declaración de intenciones... Y es una, lo que en inteligencia se llama una acción de zona gris, en la que se está probando hasta qué punto, o tensando la cuerda hasta qué punto pueden o pueden crear eh, problemas, abriendo sencillamente el grifo de la frontera con la inmigración, que es un tema muy delicado, invadiendo Ceuta, Melilla y próximamente las Islas Canarias eh, con, con inmigración ilegal. Eh, en el fondo, no es una declaración de guerra porque... Ya no se declaran las guerras como antes. El armamento de Marruecos que está utilizando es básicamente para oponerse a Argelia y convertirse en la fuerza hegemónica en la región, porque así lo han establecido ellos, lo han dicho ya en el 2016, que era su intencionalidad. En Madrid, el 2 de, eh, el 2 de junio del 2016, una declaración institucional por parte de Marruecos diciendo que esa era su intención y que para el 2030 querían ser la potencia hegemónica militar del norte de África. No es una declaración de guerra, pero va por ahí. Va por ahí porque hay otros tipos de guerra. Hay la guerra comercial, hay la guerra eh, de migración, hay la guerra sanitaria, hay la guerra de los medios, que la, por cierto la vamos perdiendo, y hay la guerra eh, más soterrada todavía, que son los procesos de influencia en, entre servicios de inteligencia y fuerzas policiales. No olvidemos que dependemos, como Europa depende de Marruecos, en todo el tema del yihadismo. Hace poco, en febrero de este año, ha sido eh, condecorado a, un, el, el director de, de la DGST francesa como el mayor experto y el mayor colaborador eh, del de yihadismo. Pero es que en el año 2019 eh, fue declarado también igualmente con la Cruz del Mérito eh, a Guardia Civil. Por tanto, mmm, tenemos que tener mucho cuidado eh, porque Barruecos nos está cogiendo a la delantera y en muy poco tiempo, gracias al apoyo de Estados Unidos y de otra gente, nos lo va a coger militar, económica, geopolítica, logísticamente, nos va a dejar bastante bien fastidiado, José.